Yo soy Débora Ibaceta, entré el año 2017 por CUPO PASE y estoy impartiendo hoy eh, la carrera de Educación Parvularia. Hola, yo soy Constanza, estudio en la Universidad de Playa Ancha Educación Diferencial y soy alumna del programa PASE de San Felipe. Eh, siempre tuve la, la decisión de seguir estudiando porque primero mi familia, ninguno estudió en la universidad. Entonces, la primera meta yo como hermana menor era eh, esforzarme más y lograr más que mi hermano. Y ahora yo, como eh, se me dio la oportunidad del de, programa PASE de entrada a la universidad, eh, me enorgullece mucho de poder estar aquí y impartir la carrera que me encanta y, y ya la tenía decidida del, del primer momento en que entré a tercero medio en el liceo yo decidí estudiar en la universidad la carrera en tercero medio más o menos yo creo me gusta escoger la carrera porque me gusta ayudar a las personas la cultura que son igual que mí en el tema de la discapacidad me encanta ayudarlos para que puedan alcanzar sus metas yo cuando entré me gustaba tener apoyo que se preocuparan de mí había muchos programas nuevos, profes los profesores me apoyaron, me dieron mucho apoyo, ánimo. Estoy muy agradecida de haber entrado, de que me hayan aceptado, porque soy sorda y pude estudiar en la universidad. Estoy feliz. Bueno, mi familia eh, me ha apoyado bastante en todas eh, la materia que he tenido y además eh, son muy personas muy lúdicas. Entonces, yo para mis planificaciones que tengo que hacer como educadora ahora, eh, les pido que, eh, materiales, si me pueden cooperar con esto, con esto otro, me dicen al tiro que sí. Eh, siempre están ahí atentos a que yo pase toda mi materia. El apoyo que he recibido ha sido muy importante para mí, porque yo no puedo hacer las cosas solas. No puedo. Mi papá me ayuda mucho. Ha sido fundamental para mí, que mis papás me apoyen, se preocupen de mí en los viajes, que me apoyen en los, en los pasajes para financiar mi estudio. Estoy muy feliz con el apoyo que me han dado mis papás. Sí, los papás tienen que estar presentes, no se pueden ir, sobre todo en un proceso que los jóvenes están en una edad tan difícil que no saben qué estudiar, pero con calma, tampoco... Pensar que si yo quise ser eh, abogado, quiero que mi hijo sea abogado. Siempre viendo las cualidades, ahora hay muchos desarrollos psicológicos que yo veo para dónde va orientado mi hijo. Yo lo encamino, pero no lo obligo a estudiar algo que no es. Pero sí tengo que estar al lado de él, porque a esa edad no saben en realidad. Entonces, si yo no estoy cerca de él y lo estoy apoyando, eh, tengo que ser yo como un bastón de ellos. Entonces tengo que guiarlo para dónde puede ir, si es bueno para las matemáticas, para el lenguaje. Entonces no puede ser ingeniero si no le gusta la matemática. Entonces yo también tengo que verle la realidad, demostrarlo. Entonces nosotros tenemos que motivarlos como papás, que tú puedes, si te va mal no importa. Después vas a seguir, la tienes que volver a dar, tienes que mejorar tus notas. Preocúpate porque es importante. Los chiquillos que son apoyados por sus padres acá, cuando están en la universidad, se sienten mucho más fuertes y mucho más seguros de sí mismos. Eso es súper importante porque la universidad no demanda solamente una, una, un esfuerzo académico, sino que demanda también un esfuerzo emocional. La mayoría de los estudiantes llegan del interior, incluso de otras regiones, a, a estudiar a Valparaíso. Y este es un mundo totalmente nuevo para ellos. Gente nueva, ritmo de vida distinto, una ciudad mucho más grande, de repente más desordenada para lo que ellos están acostumbrados. Y todo eso afecta emocionalmente. Y todo lo que afecta emocionalmente afecta en el desempeño académico también. Cuando los chiquillos y las chiquillas se sienten apoyados por sus papás, sienten que a pesar de la distancia física que existe entre ellos, hay un apoyo emocional, los chiquillos eh, se presentan más preparados para eh, la exigencia que implica este nuevo estilo de vida que es el estilo de vida universitario y tienen mucha más seguridad como para aprovechar al máximo todas las oportunidades que les otorga la universidad. Nosotros como Pase Upla invitamos a los papás a exponer a los chiquillos y a las chiquillas eh, que ustedes los apoyan, que ustedes creen en ellos, porque cuando la familia cree en nosotros, nosotros también creemos en nosotros mismos.